El Mundo, bienvenida. ¿Cómo ha estado su día, amiga? Muchas gracias por pasar. ¿Cómo ha estado su día? Javier? coméntenos. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto verla por acá, tenerla por acá, amiga. Muy bienvenida. Espero me pueda escuchar bien el audio. Y ahora, pues bueno, acá estoy este traveseando mira ya que ahora pues bueno estamos acá los saludo desde este, mi cocina quiero ver cómo, cómo se envuelven los tamales salvadoreños bueno estoy haciéndolos de la manera mm, súper fácil ahora pues bueno este los estoy haciendo nada más con una sola masa Pero se puede ver bien ahí. allí. Será para acá. Vamos a ver. Chiro, bienvenido. Ahora, pues bueno, los saludo desde mi cocina. Ahorita pues bueno como pueden ver estoy acá envolviendo unos tamales salvadoreños. ¿no? Siempre los he, ya tengo esta receta ahí en el canal, pero ahora se me ocurrió pues bueno hacer unos tamales. Solo que estos pues bueno son de otro tipo, de otro, son vienen siendo a otro estilo. Ahora pues bueno los estoy haciendo solo con una sola masa. Siempre los he preparado con dos masas, con masa roja y con masa blanca. Pero el día de hoy los estoy haciendo así de esta manera. Los estoy haciendo de otro estilo. Pero sí llevan el mismo proceso, solo es que no les estoy agregando este masa, masa roja. Vida salvaje, bienvenido amigos. Muchas gracias por pasar a terminarlos. Muy bienvenido. Cómo ha estado su día. Acá, pues bueno, siempre le, le paso un papel. Ahorita, pues bueno, tenemos un martesito de, de cocina. Y esto puede ser la cantidad de masa que le estoy poniendo. La masa, pues bueno, no es. El día de ahora, pues bueno, son pocos los tamales que voy a preparar. A otros. Otras veces, pues bueno, son muchos los que a veces he llegado a preparar. A Ese preparado, este, he llegado a preparar hasta. Este, ser que Lo máximo que yo he llegado a preparar han sido ciento, 160. 160. Y bueno, yo los envuelvo y que me queden así. Y yo lo envuelvo así este, con papel de aluminio, este hoja de banana, de banano. Acá, pues bueno, si hubiera tenido la salsa roja, acá se la agregó, pero la, la tengo aquí agregada con, con el mismo pollo, porque el pollo pues lo hice guisado. Y ahora, pues bueno, no les quise, no les quise mostrar el proceso, cómo fue que yo lo empecé, porque bueno, este, ahí tengo, tengo este, el, el video, entonces pues bueno, me va a parecer que lo tengo repetido, bueno, me van a decir, ah, que mira que ya aburres, aburres con, lo, con lo mismo. Eso fue pues, bueno, ya lo vimos y, y está mostrándoles la receta nuevamente. Aunque sí hay muchos, me que no, la, no lo han visto. Muchos no lo han visto, no han pasado por ahí, pero... Acá pues bueno, a la masa ya se le da el sabor, ya lleva el sabor definido, el sabor que uno lo, uno lo prefiere. Este, al pollo, pues bueno... En, al pollo le di otro, otro tipo de sabor. Pero a la vez a que cotejan. Con el guiso. Aquí tenemos la papa. A mí me encanta ponerle papa. Ponerle cejote mira, por dentro. Y la salsa del guiso que le puse al, al pollo. Pues solo es de, de puros vegetales. Con esos vegetales pues fue que yo cociné el pollo. El pollo tiene ese, ese sabor de los. Tiene ya ese sabor ya agregado. El Salvador, siguiente destino, muy bienvenida. Yo quiero tamales, dice. <ríe> claro que sí, hay para ti, amiga. Amiga Rebeca, bienvenida, muchas gracias. Yo uso de hoja de, de bolsa de papel, dice, cuando hago mis tamales. Sí, amigos, hay muchas, muchas, bueno, lo usan, de, lo pueden hacer de, de muchas maneras. Eh, eh, son sabrosos también con la tusa de maíz, la, de la mazorca, todo eso también. Bueno, lo más, los tamales mexicanos los he visto, pues que los envuelven bastante con, con hojas de la mazorca. Y sí, quedan sabrosos. Yo, yo ya he hecho tamales de eso, pero no acá en mi canal, sino que bueno, los hice los hice parte de, de un trabajo anterior que yo tuve porque bueno pues allí se hacía bastante la, era un restaurante mexicano ¿no? entonces pues y allí yo yo este aprendí a hacer muchas muchas cosas este mexicanas pero no no este no tengo recetas de esas yo acá en mi canal yo acá, pues bueno, lo que tengo casi pues la mayoría de cosas son, son este, son creatividades mías. El resto de cosas que yo tengo acá, porque bueno, pues ahí no hay duda de decir que alguien me va a decir, mira que tú te trajiste mi receta y la estás compartiendo acá, o la estás publicando, no, nada de eso, yo tengo mis propias recetas. Tengo mis propias recetas, porque bueno, como les he comentado, pues que cada quien tiene su, su propio talento y uno pues tiene que demostrar pues su talento. No le estoy agregando masa roja, porque bueno, pues ya la tengo, el tengo el pollito guisado y con la misma salsita del pollo le estoy, es la que le estoy agregando a la, lo estoy agregando acá. Y ahora pues los tamales los estoy haciendo pequeñitos, en otras ocasiones los he hecho super grandes, viera. Como el tanto del doble de, de cada tamal que estoy haciendo por el momento. Ahorita, pues bueno, los estoy haciendo así. También puede usar de aluminio que ya es, ya viene cortado, ya este. Yo este pues estoy usándolo de, de aluminio este, regular. Y acá está la salsita esta, la del, la del guiso. ¿eh? Porque bueno, pues este se me ocurrió querer prepararlos así este el tiempo pasado los preparé de otra manera otra manera más diferente estaban súper sabrosos y a mí pues bueno siempre me gusta me gusta ser creativo me gusta balancear los sabores balancear bueno casi la mayoría de cosas a modo de que hacer hacer cambios y eso es lo bonito de la cocina uno puede intercambiar, puede hacer cambios de diferentes maneras. Muy bienvenidos a la cocina amigos, gracias, gracias por estar por acá. Ok, jote, papa, pollo. Y acá, pues, bueno, se socan. Lo soco y, bueno, y el tamal, pues, me queda así. Y ahora, pues, de presto se me ocurrió hacer estos tamales. Yo no tenía planes de hacer, de hacer estos tamales. Yo, pues, bueno, este... Quería prepararme una comida china. Este, con camarones. Por ejemplo, un arrocito quería hacerme. Pero luego, pues... Cuando fui a abrir, a abrir mi nevera, pues, no tenía los camarones. Me acordaba que los había traído, pero... Creo pues, que en ese momento andaba loco. Este, porque cuando va uno a la tienda, pues, bueno, a veces se emociona. Le voy a decir, bueno, en mi persona... En ver tantas cosas en la casa, pues, llevo los planes. Y ya luego allá, pues, bueno, se me olvidan. Eh, porque a veces, pues, bueno, salgo de mi trabajo de una sola vez y y no llevo ni listado como lo, de lo que quiero de lo que quiero comprar luego pues allá resulto emocionado y se me olvida de traer lo que tengo que traer ok el pollito guisado el pollito pues bueno este lo desmelucé y saben, lo, de, lo hice así guisado, porque en realidad, a veces cuando usas con hueso, el huesito tiene un sabor delicioso, le da un, le da un rico sabor a nuestros tamales. Los huesitos, a mí me encantan, les voy a decir, porque en, así en tamales, le dan un sabor, un gusto muy delicioso. Pero estas, fue bueno, eran unas, eran unas pechugas y las tenía ahí en el refri, me estaban ocupando mucho campo, ya no me podía caber este, más cosas. Corazón, bienvenido. Eh. Cos, cocinando, bienvenido amiga. Muchas gracias a Tito, pero ese se ve súper delicioso. Muchas gracias. Sandra L, bienvenida amiga. Muchas gracias por estar por acá. Se le agradece y se le aprecia mucho amiga. Este, Dice así, con hojas de, de huerta quedan sabrosos. Usted sí que, sí que sabe cocinar, dice. <ríe> ahí vamos, amiga. Ahí vamos. Siempre puede. Siempre pues, bueno, es bueno este, ponerse creativo. Como les comento, pues yo no, no era mis planes de hacer, hacer estos tamales. Yo pues una comida china era la que tenía el deseo ahora de quererme preparar. Pero no encontré lo, los camarones. Así que bueno, fui a encontrar el pollo ahí en mi nevera que me estaba ocupando bastante campo. Y dije, no, entonces pues lo pongo a desfrizar en ese mismo instante. Y bueno, y lo desfricé y bueno, y dije, ok, no está mal, voy a hacer, Estas, estas eran, una, eran unas pechugas. Y saben, de las pechugas no hay nada mejor, porque recuerden que la pechuga es, es bien simple. Es bien simple, bien seca y todo eso. Cuando tú ya la preparas, entonces, pero mira, hay una manera como tú la puedes preparar. Prepara, prepárala luego, pues, guisadita. Guisala ya incluyendo en la salsa yo por eso pues lo, no preparé salsa salsa roja no este, el masa roja solo lo hice aquí en el mismo pollo pues bueno lo preparé acá este lo hice guisado para que esa pechuga pues no quedara reseca y mira la consistencia que lleva y mira aquí está el, la salsita del, del del guiso y le ponemos nuestras papas le ponemos unos esgotillos este pues nada más Nada más por el... Para que no se vea nada más son la masa simple Y, la, y el pollo y todo eso no, Le agregamos ahí a que se vea un punto verde Por lo menos Que son los ejotes Y sabes que cuando ya lo partes Bueno, ya se ve, se ve diferente Los tamales, pues, esto pues si tú quieres Le puedes agregar zanahoria también Pero a mí no me gusta agregarle zanahoria Así los pedazos por dentro del tamal Porque lo hace pues que se sienta un poco dulce Cuando ya la... La zanahoria despide, recuerda que acá, pues bueno, se, se cocina con el puro vapor, ya el mal porque ya está envuelto. Este se cocina a puro, a puro vapor, entonces el sabor se riega en la masa, entonces ya luego después te viene quedando como dulce. Entonces, si yo, pues bueno, este no, por, por eso, pues no le puse zanahoria, pero la salsa, la salsa si sí lleva zanahoria, porque la salsa, pues a mí me. A mí el pollo me gusta guisarlo con allí con todos los vegetales incluidos. Sacar todo ese rico caldo. Toda la esencia de las verduras. Toda la esencia de las verduras. Y luego hacer la, la salsa con los mismos ingredientes que le puse. Todos esos vegetales. Me gusta prepararle la salsa. Y ahí, pues bueno, tú no desperdicias nada y a la vez te queda todo el sabor incluido de todo lo que tú le pusiste. A veces, bueno, me gusta preparar los grandes. Ahí en el, en el, en el video que tengo, este ya... Ahí pues bueno les mostré los tamales pues bueno eran más grandes y sabes cuando se prepara así hasta el pollo guisado este te llevas menos tiempo porque en lo que preparas la otra masa y todo eso este te, te llevas más tiempo en cambio así pues bueno son más rápidos tamalitos pues los quedan así miren. siempre se me olvida que bueno que tengo que poner la hoja primero en muchas ocasiones me ha pasado de que bueno vengo y pongo la masa en la en encima del aluminio y después, pues bueno, quedo riéndome yo solo. Digo, ay, ¿qué estoy pensando? Ya, la hoja, la hoja de banana le da un rico sabor a la, a la masa, fíjese Ya el tamal, pues, tiene un sabor muy buenísimo. En mi país, El Salvador, este, no, no le ponen... Bueno, es ralés la vez que le ponen aluminio. Siempre pues cuando... Le ponen aluminio en la... Cuando, bueno, la, la hoja pues... Tantengan que no les va a alcanzar. Y tienen bastante masa. Bastante masa que preparar. Entonces, entonces si usan aluminio. Porque le ponen poquita hoja. Un, po, un pedacito de hoja nada más. Y luego pues el resto pues es aluminio. Nada más para para darle el segundo envuelto, la hoja pues bueno para el sabor donde va a ir la masa y el aluminio pues bueno para que no se vaya a salir de la hoja la masa pero acá pues bueno este, como acá es escasa la hoja y estas hojas pues bueno las tenía ahí en mi, mi nevera este, de reliquia por pues el tiempo pasado que hice los tamales, este, me sobraron estas hojas. Entonces dije yo, no, en este, campo me... en este campo que está ocupando estas hojas y este pollo, mejor me preparo algo. Entonces, pues así por eso me ven acá de, crea... de creativo. Muchos dicen, ah, qué bueno que lo está. A los tamales les gustan con poquita carne. Pero. A veces pues es por el. el, el tipo de sabor que le ha daba al, al tamal. Al, al pollo. Porque depende, depende todo eso. Porque. Saben este. A mi mamá le, gusta el, le gustan los tamales. Pero le gustan con poquita carne. Porque no le gusta ponerle mucha carne. Porque dice que el. El pedazo grande de carne, porque dice que no, no le queda con, sa con sabor el pollo. Pero, este yo le digo de que, bueno, pues que lo puede preparar el pollo este, eh, en otro recipiente y le puede dar un sabor mucho mejor. Le puede sazonar y no importa, le puede poner bastante, bastante pollo y no hay ningún problema, porque el pollo pues, ya lleva el sabor. Porque allá en muchas ocasiones. Pues se prepara así el pollo nada más. Se le, se, se le pone sal. Y bueno en muchas partes. Pues bueno le agregan un poquito de adobo. Y ya ya está. Y ya pones eso del Pero es bueno pues. Usar cierto método. También. No es porque yo sepa. No es porque yo sepa. Este, el, yo pues bueno ahí dándoles una una idea compartiendo ese, ese tips con ustedes para que tengan esa, esa idea como por poder variar esos sabores siempre no es nada malo este compartir ideas y esto pues es muy fácil a mí ya, ya me parece fácil porque bueno Anterior al, al principio. Que yo empecé a hacer tamales. Y dije yo bueno. Esto sí que cuesta. Y tú necesitas de otra persona. Pero ya con el tiempo. Pues uno pues ya viene agarrando la práctica. Viene agarrando la práctica. Y ya siente pues que se le facilitan las cosas. Un poco mejor. Ok. Por ahí los tenemos. No, no son tan grandes. Son pequeños. Y estos pues son hechos de manera manera súper fácil. Sin mucho afán porque si sí, en verdad esto lleva, lleva tiempo. Los tamales se llevan bastante tiempo para preparar las masas. Y yo pues bueno, este, la masa lo que yo hago pues. Yo le doy su tiempo al tamal Porque si tú quieres también lo puedes preparar con masa ya cocinada. Y lo cocinas ya en poco tiempo. Pero yo lo preparo así con masa cruda. Ya los he preparado así con masa cocinada. Pero se lleva uno más tiempo. En cambio si tú lo preparas con masa cruda. Este es solo lo que tú vas a hacer. Pues esta dale, dale un poco más de tiempo en, el, en la estufa. Aunque bueno lleva papel aluminio. El aluminio hace de que te lo cocines rápido. Porque cuando viene a calentar el aluminio es cosa seria es cosa seria que bueno y rápido te lo cocina bien al vapor y allí se cocina todas estas estas verduras también todos tenemos una manera una manera diferente de poder hacer tamales de crearlos la masa cómo hacer la masa Y es así la manera fácil, ¿no? sin andarse complicando. Y mire, si la cuarentena no se siente, ¿a qué horas pasa también. <ríe> Poniéndose creativo. El tiempo pasado preparé uno con carne de puerco. Que Quedaron sabrosos también. Y es así de fácil. ¿eh? Y esto es de volada para hacer un par de tamales. Con este proceso así de una sola masa, pues bueno, este lo preparas súper rápido. Pero cuando vas a preparar las dos, pues bueno, tienes que preparar una masa, darle el sabor, el punto que tú quieres. Luego continúas con la otra y te llevas más tiempo. Pero si lo vas a hacer con una sola, solo nada más darle el sabor especial que tú necesitas darle. Y si sí, en verdad saben que a veces pues, los tamales con, con una sola masa saben sabrosos. amigos en muchas ocasiones ya se me ha terminado la masa blanca. Y he hecho tamales solo con la masa roja. Y bueno, y he sentido que han quedado sabrosos. ¿verdad? Porque bueno, a veces parecen raros. Porque bueno, uno está acostumbrado a, este, que lo, a verlo ya los tamales de dos colores y todo eso. A ver aunque no es la masa bien teñida, la masa pues suave del color que lleva. Pero como uno pues a veces ya está acostumbrado a verlos así, este, de dos colores, le parecen raros. Y dice, no, yo no quiero tomarlos así, yo quiero pues que tengan los dos colores. Pero. Y siempre pues bueno, este las dos masas son de sabor diferente. Una pues bueno, lleva un sabor un poco menos simple. La otra, pues bueno, lleva un poquito más, más sabor. Por ejemplo, a mí la masa de adentro, la roja, me gusta prepararla con un poquito más de sabor. Porque si le vas a agregar verduras, esa pues. Y si el pollo también no lleva, la carne no lleva mucho sabor, te le da, te le da un poco más de sabor a, la, a las verduras y también a la, a la carne que tú le vas a agregar. Ese sabor pasa y, y al final pues te vienen quedando deliciosos. Ok, mira ahí está con la salsita y ese pollo. Y acá pues bueno, solo tenemos que envolverlo. Yo hago, muy, este, hago seguido tamales acá para, para mi familia. A ellos, pues bueno, les encantan los tamales. Igualmente a mí. Entonces, yo disfruto, disfruto este, la cocina también. La salvadoreña, bienvenida. Ay, disculpen, que bueno si no los leo. No los he... A los que no los he leído, pues bueno, ay, discúlpenme. Daniel, welcome, my friend. Happy, happy Tuesday. Ay, me que son tamales. Y nos quedan así los tamales, ¿no? ¿eh? voy a decir yo, va a querer amor a dos por cinco va a llevar ahí me paga mañana eso le pasa a uno cuando bueno este, tiene su venta y bueno este y uno quiere venderlo rápido, bueno, tiene que darlo fial y hay que regresar por el pago luego después Va a querer amor, en verdad acá acá estos tamalitos eh, eh, así pequeñitos, eh. así pequeñitos, acá son a, do, a dos por cinco, estos tamalitos así que son pequeñitos, y creo que más pequeñitos que estos son a dos a dos por cinco. Y ahora esos que son más grandes, pero es muy raro, bueno, encontrar allí este, una tienda, de, bueno, que te venda tamales y que sean grandecitos. Acá, pues bueno, son tamalitos así chiquititos y, y te los dan a 2 por 5 sí, en verdad, ¿me entiendes? Tiene que sacar el provecho porque, bueno, en realidad, pues, tiene que sacarlo del trabajo porque sí, lleva un largo proceso. aquí son baratos, oh de verdad a cómo, a cómo son a, a cómo los dan por allá amiga yo solo quiero cuatro tamales amiga por favor dice, bueno ya serán 10 dólares <risas> ya si eran 10 dólares bueno ya no lo calle mal ahí tenemos ya los primeros clientes a ver dónde están los demás clientes para los que no lo han probado nunca pues bueno les voy a dar la prueba va a ser uno les voy a dar uno gratis para que lo aprueben tenemos la papita y los ejotes, el ejote, pues bueno, por pues no ponérselo así en grande, pues bueno, le estoy partiendo en dos. Ahora me salieron cuatro, dice, comerciales de cuatro minutos, oh, de verdad, wow, están bien largos los comerciales, amigos. Sí, hay ciertos comerciales que sí son bien largos ¿verdad? y hay otros pues, que bueno son bastante cortos y saben que los tamales cuando se hacen pequeños como si saben mejor será porque uno no se quisiera terminarlos cuando están buenos pero yo pues bueno los tamales cuando son pequeñitos no quisiera que se me terminaran porque bueno pues los siento tan sabrosos tan sabrosos y cuando son grandes, pues bueno, no, no lo siento muy bueno, no sé qué será. Pronto les estaré, les estaré haciendo unos uno de pescados. Pero bueno, va, van a quedar deliciosos, ya lo verán. Pero, ¿saben? Los de pescado se los quiero preparar de una manera especial. No les voy a dar el sec no les voy a... A decir el secreto por el momento. Pero. Voy a preparar unos. Unos tamales. Que esos tamales. Pues yo. Yo no les voy a decir. Que yo ya los he visto. Que ya los han hecho. Pero yo tengo. Tengo mi propio. Mi propio talento. Y mi propio reconocimiento. Mis propias ideas. De dónde poderlas sacar. Este. Y verán que esos tamales van a quedar sabrosos yo me voy a preparar una, la propia masa la propia masa y pero no va a ser masa de esta de maseca. sino que va a ser de otro otro tipo de masa que yo me voy a crear y lo puedo hacer así con pescaditas no sé si los puedo hacer con pescado regular o se los preparo con charrales Ahí en nuestro amigo el corazón sabe los carrales y sí, sabe y eso pues quedan, quedan sabrosos. Cloudnet, bienvenida amiga, muchas gracias, muchas gracias y disculpe que bueno pues que no lo había leído. Y bueno, pues creo que hay varios también que no los he leído. Ahí, disculpen. Acá, pues bueno, voy a lemenear un poco más mi masa de acá. Porque bueno, este... Está todavía bien revuelta, pero... Como... Siempre pues trato de agarrar de la de encima. Y a veces el saborizante, pues bueno, este no se ha mezclado. Veo acá, pues que... Me salió... Una cucharadita de la que acabo de agarrar que venía con... Con aceite más de lo normal, entonces, pues, mejor la mezclo para que vaya todo mezclado. Y saben, los tamales con, con, con manteca de puerco quedan bien sabrosos. Pero yo, pues, bueno, soy, soy bastante, bastante poco para comer, para comer la, la grasa del puerco. Aunque no, no se pasa comiendo todos los días, ¿me entiendes? Pero... Soy, soy bastante poco. No, porque quedan unos tamales deliciosos. Como se han fijado. Que acá en el canal. pues bueno, son pocas las recetas que tengo. Con carne de puerco. Porque creo que soy más. Más vegetariano que carnívoro. Pero sí me encanta, me encanta la carne, pero no me no, encanta no me gusta pues, comerla todos los días. Me gusta siempre pues comer un balance. Dice I wish I can try oh my god dice <laughs> yo yeah, daniel Tú puedes, comida. Dice este es Daniel y Salvador, Salvador y le Agregamos la masita, venimos al pollo, ya el pollo, pues bueno, ya es poquito lo que tengo, creo que me van a quedar más tamales con, sin carne yo creo, porque cuando digo ponerle, pues le pongo sin lástima también, y por eso pues me gusta preparar la, el guiso del pollo, los guisadito, para que quede sabroso el tamal. Creo que me van a quedar, me van a quedar este varios sin carne, yo creo. Yeah, soy Yumi. Easy for making, you see. Right, Tamal. Send me you, story, oh, my guys. <laughs> Yeah, Daniel. I send you for email. <laughs> Y alguna vez me puse en un, eh, en una hora envolví este, 200 doscientos tamales. Y eso pues bueno fue para, para un rezo que, un novenario que había de una persona que había fallecido entonces, pero no tenían, no tenían este, quién se los hiciera y todo eso. Entonces me dijeron, mira, puedes hacerles unos tamales. No, no encontramos quien nos haga unos tamales. Ok, de acuerdo. Como tú quieras, de que tú los quieres, este, los queremos de tal, de tal carne. ¿no? Ok. Entonces, y me dijeron que si yo no podía ir a traer los, los ingredientes, pues que ellos me los traían. Entonces, pues bueno, y mucho mejor todavía. Si tú lo puedes conseguir, pues bueno, son mucho mejor todavía. Y, y, y así fue, amigos. Sí. Entonces, pues, bueno, eso fue bueno, fue muy rápido. Porque ya con los ingredientes en casa, ya eso me preguntaban, pues si quieres, los ingredientes que necesitaban. Entonces, pues ya les le hice un listado, lo que iba a necesitar, y ya. Y fue así de rápido. Porque en verdad, pues lo que cuesta es prepararse las hojas, cortarlas ya al estilo que uno las quiere. Este, prepararse las carnes, porque la carne, pues bueno, tienen que llevar el sabor del. Ya, bueno, el sabor adecuado. Porque te recuerda que ya está mal hecho, pues no le puedes agregar ya nada más, ya no le puedes agre ir agregando sal, a menos cuando ya está. Pero hay una cosa: que para los simples hay remedio. En cambio, para los salados, si ya no, ahí sí ya no hay, no hay remedio, porque no, oye, que no lo vas a lavar. Envi, bienvenida, amiga. Ayuda, dice para Rosalba, un guía, cuenta. Su nombre es Daniela José Gutiérrez Barraza. Ok. Oh, Marino, bienvenido, amiga. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por pasar a saludarnos. Muchas gracias. Acá estamos, amigas, preparándoles unos tamales de pollo: con conejotes, papas y ahí un pollito guisado. Aunque, bueno, creo que me van a quedar sin carne. Ya, ya quedaron quedaron sin carne. Ok, este será el último que va a quedar con carne. Y luego, pues, quedaron ya sin carne. Pues, bueno, ya que le vamos a hacer. Los quedaron así, pues. Y acá, pues, bueno, se me terminaron las... Se me terminó el aluminio. Ya voy a cortar otro, otro parcito más de aluminio. El resto, pues bueno, vamos a hacerlo ahí de... Eh, bueno, de jotes. Ya casi no tengo también, solo son esos. Como he tenido de que me iban a salir poquitos. terminamos la primera. Thank you Daniel. Thank you very much. Okay. Y esto es lo que me ha sobrado de masa todavía. Y esta masa es la que voy a, este a... de esto voy a, voy a hacer solo de, más creo que unos me van a salir con ejote y papa. Pero los ejotes, pues bueno, son poquitos también los que tengo. este El resto los voy a preparar con, con solo papa. Solo papa le voy a agregar. Bueno, esto no lo vamos a echar a perder, lo seguimos continuando. Aquí pues bueno, voy a pelarme otras, bueno, voy a cortar otro otro pedacito más de aluminio y porque bueno pues hojas tengo tengo acá todavía voy a cortarme otro pedacito más de, de papel de aluminio Y es así así de fácil de eso también si tú quieres lo pu puedes conseguir este puedes conseguir la cajita de papel ya que ya viene cortado pero esto pues también tú, tú lo puedes ir cortando los pedacitos así y mira y te queda te viene saliendo igual solo que el otro pues ya es más sensible es más delgadito y el tamaño pues ya todos pues todos son iguales, el mismo precio, el mismo tamaño, el mismo size todos. Y acá pues bueno, unos te van a quedar más grandes, otros te van a quedar pequeños, pero lo importante pues que tú los envuelvas y te queden cubiertitos. Y bueno, lo salió, lo salió cabalito de aluminio, el poquito que tenía. Papa tengo poquita, pero tengo otro, otras papas ahí que bueno, las voy a pelar y vamos a hacer el resto solo de papas. Así es que aquí, pues bueno, no padecemos de deseos de decir, mira, que tengo deseo de querer comer tal receta o tal comida. Y bueno, este sí. Y no puedo. Peor ahora, ahora, ahora, pues como estamos, que la mayoría de negocios, restaurantes están cerrados. Entonces, pues bueno, tenemos que poner los creativos. Si no queremos ahí andar, este, buscando un restaurante que esté abierto y todo eso. Ok. Estos no van a llevar pollo ya. Van a llevar solo papa. Y ejote. Ejote. Pues bueno. Tengo nada más estos poquitos. Seinme sí, uno. ya Daniel. Bienvenido, amiga Lidia. Estos como solo son de vegetales. Lo que voy a hacer. Como solo son de, de papa y ejote. Los voy a poner aparte voy a ir poniendo por acá porque no los voy a mezclar con los de los de pollo y estos son los que los han salido los que tengo por el momento de, de pollo eh. me han salido todos, todos estos eh. estos son los que he hecho de, de este momento de que me puse que yo empecé a grabarles eh. ahí te los tengo montonaditos esos son los que han salido con carne Ok, seguimos continuando. A terminarlos todos estos y para ponerlos a cocinar rápidamente también. Y se cocinan rápido. Cuando llevan así el papel de aluminio se cocinan, se cocinan rápido. Y yo pues bueno les doy pues probablemente por ahí una hora. Una hora lo que hago pues es taparlos. Vamos a poner unos dos pedazos de papa. Creo que les voy a agregar tres pedacitos de papa porque ya que no llevan, no llevan carne, no, no llevan ni salsa de roja. Estos también, también si gustas, los puedes preparar también, este, si quieres tamales vegetarianos, los puedes preparar con vegetales también. Los vegetales los puedes, los puedes poner guisaditos, mira, y los puedes poner dentro del tamal. Si no quieres ponerle así es nada más el vegetal crudo, simple, ponlo a rostizar el vegetal, los vegetales que tú quieras. Cocina los vegetales, dale el sabor que tú quieres, el sabor favorito que a ti te encanta. Y luego. Le vas poniendo los vegetales ya adentro. Prepara la masa a tu gusto, como tú lo quieras. Si no lo quieres con sabor a que lleven carne, sabor a carne, todo eso, es, evita el sazonador o pon el sazonador que tú quieras, el de tu preferencia. Y me contarás que te van a quedar unos tamales deliciosos. Ok, se me terminaron las papas. Ok, esto fue el último y me queda de poquitas papas, pero ahorita que bueno, voy a cortar otra. Ahí está. Ok, por este momento voy a usar la tablita esta. Aquí mismo, pues bueno, voy a cortar este, las papas. Tengo todavía cuatro papitas pequeñas. Estos son las últimas papas pero bueno pienso que sí sí me va a alcanzar ya yeah, pienso que sí eso dependiendo como uno pues lo quiera poner de cargado si le quiere poner bastante le quiere poner poquito este está la decisión como tú lo quieras ok tenemos esa papita la primera y saben, a mí me gusta comprar de este tipo de papa. Mira, así que viene un poco, que es un poco más gruesa de cáscara. Quiero ver qué tipo de papa es, cómo se llama. Esta papa es la. Idaho. Grown Idaho. Idaho se llama este tipo de papa. A mí me gusta comprar de esta porque es más gruesa la cáscara. Y este tipo de papa pues dura más tiempo. cambio la otra que es más clarita, este, que es más blanca, todo eso, cáscara más delgadita. Esa papa rapidito se pudre. Con una gota de agua que le caiga, esa gota de agua hace que la papa se pudra súper, súper rápida En cambio esta, pues bueno, esta dura más tiempo. Será por la mugre que trae, pero a saber. Pero eh, yo algo que me dura más tiempo. A veces de esta, de esta papa yo compro... Compro la bolsa algo grande, trae como 5 o 6 libras, algo así. Y, y bueno, este, y no se, no se me pudre tan rápido. En cambio, la otra sí, esa se pudre más rápido. Y saben, la papa, pues bueno, echa un mal olor bastante fuerte. Parece que hubiera allí un ratón o un pedazo de pollo muerto. <ríe> Porque a mí, pues, bueno, en verdad, a mí me, me gustan la, las papas. Se han fijado que siempre, casi la mayoría de cosas, les agrego papa y todo eso. Miriam, bienvenida, amiga. Muchas gracias por estar por acá. Muy bienvenida, amiga. Ok. Tenemos... Estas papas, lo que voy a hacer, las voy a cortar así. Así, en tres partes. Pero luego acá voy a sacar los pedacitos que, según como yo los quiero. Si los quiero gruesos, los quiero delgados. Así. Porque según como los cortes de delgados, también así, también. Dependiendo como tú los quieras. En muchas ocasiones yo los pongo así de gruesos. gruesos pero, como lastimosamente no tengo otro. No tengo más que ponerle, no tengo más carne, no tengo este. Ejotes, ya los ejotes, pues bueno, son unos dos que tengo, como puede ver ahí. Y esto fue lo que lo salió de papa. Ok. Tenemos listos. Ok. Bueno, seguimos continuando. esto lo tenía por acá y me queda en altito. Ok. Teniendo listos ya los... Teniendo listos nuevamente, seguimos continuando. Si no hubiera perdido ese tiempo, ya, lo, ya los hubiera terminado de... De envolver. Ok, dos pedacitos de papa y bueno, le vamos a agregar un poquito de jote. Ok, ahí está. El siempre, siempre sigue siendo lo mismo. Lo único de papa, pues no le he incrementado un pedacito más. A ver, chicas, ¿les gusta ver a un hombre cocinando? ¡Dúfalo! bienvenido, amigo. ¿Cómo has estado? Muchas gracias por pasar. Acá, pues bueno, estamos preparándolos unos tamalitos, mira. Acá, pues bueno, este nos hemos puesto creativos. Que de papa tenemos dos pedacitos que le vamos agregando, ¿eh? Esta masa ya lleva, el, acá tiene, es, tiene todo el sabor de los vegetales que le puse. Acá pues solo nada más están viendo estos dos vegetales nomás. Papa y ejote. Pero la masa ya lleva, ya lleva el, el sabor de todos los, de todos los ingredientes. Saben, le puse, la, la masa lleva chile rojo, chile verde, eh, lleva... ¿Qué, ¿Qué más fue que le agregué? Lleva ajo, lleva cebolla. Eso pues son cosas que siempre pues no deben de faltar. Pero estaba escaso de vegetales también. En muchas ocasiones me gusta ponerle apio. Me gusta ponerle apio bastante. Y sacarle, el, agregarle el puro, el puro jugo del, del apio. La pura esencia. Y no dejar así que vaya a ponerle así los pedazos de apio. Porque al final pues, bueno, saben que el apio sazón tiene... Esas hebras duras, entonces y esas hebras, cuando tú lo estás comiendo, le pegas la mordida al tamal, te sale esa gran hebra ahí Y se ve, pareciera, pareciera que es un pelo, ¿me entiendes? Pero cuando es el mismo, el mismo apio. Por eso el apio, pues bueno, me gusta sacarle el, el jugo y ponerle solo el jugo. Pero si le agregas demasiado de jugo, pues bueno, queda el sabor fuerte también. El apio sabes que, por más, aunque vaya cocinado, pero tiene un sabor fuerte. Y para que no quede fuerte, pues bueno, este. Le puedes agregar menos. Pero sí te le da un sabor riquísimo también. Y también, el, y también pues bueno, este como ves, el apio es, es muy medicinal también. Eh, ya se me terminó, amigo, la carne. Esto solo nada más lo estoy haciendo así de vegetales ya, porque la carne, pues bueno, se terminó. Esto solo nada más lo estoy preparando así de jote y, y papa, porque bueno, se terminó el pollo. Los estaba haciendo de pollo. Y por eso los estoy poniendo ahí aparte, porque ya el resto de, de, de los que están con carne los tengo ahí separados. No los quiero mezclar. No porque me hubiera encantado que todos hubieran quedado con carne. Por eso que se ven se ven raros. Y siempre y bueno, iban con con masa blanca porque también se me terminó de, porque el pollo pues era, era guisado, un pollito guisado ahí este con su, con su sabrosa salsa. y por eso pues ahora quedaron así, blancos a mi hijo le encantan así, de, de vegetales pero a él le gustan con masa, así de vegetales, pero con masa roja pero todo depende también, si tú le das un buen sabor a la masa te que quedan bien deliciosos, sin importar que bueno que sea masa blanca Ya, de eso sí, de eso sí, este, amigo Búfalo. La carne, de eso sí. Ok, se me terminó el aluminio, creo, pues, de que ya será un, nada más un, uno o dos tamales que tengo aquí. Ah, uno, uno no más. Ok, vamos a, a romper este otro aluminio. Esto es, es una de las cosas que yo uso bastante en mi cocina. Porque todas mis sartenes, mis ollas tienen su tapadera, pero yo lo que hago, el primer pedazo no me gusta usarlo, porque si sí, a veces pues bueno, viene como, trae como un tipo pegamento, este, o es pues el primero y el último, casi no me gusta usarlo. Ok, creo que solo nada más un tamal, nada más es lo que me sale de ahí. Ok. Sí, eso, esos de queso quedan sabrosos también, amigo. Ya, ya los he preparado esos con, con queso. Solo que bueno, no, no hice el video, porque en ese tiempo cuando yo este, preparé esos tamales así, no les... No, no tenía canal todavía. Sí tenía canal, pero no, no lo tenía ahí, este, todavía este. Que no estaba decidido de qué lo quería. Ok. Ahí está. Ahí bueno, los quedó ya así. Así es que ahorita pues... Estamos listos y lo sobró esta papa, así que bueno, este es el rey tamal. Casi llevo una papa entera. El rey de los tamales. Ya quedó sin ejotes sin, este, sin carne. Y, y bueno, queda solo con papa. Así que mira, este se mira gordito. ¿eh? Por eso dicen que la papa engorda. ¿eh? la papa engorda y así que bueno quedó gordito si sí, queda rico de queso y se también si sí, mi amigo sabrosos pero pronto pronto vamos a ver si compartimos esa receta sabe que en la cocina pues en la cocina hay de muchas cosas de que uno pues bueno puede compartir y es, son cosas de que este, la, lo que se trata de la cocina es una infinidad de recetas solo que a veces no todos tenemos el, el tiempo para dedicarlo y poderlos crearlos esa esa receta. Ok, bueno, los tenemos. Este bueno tengo una olla más grande en esa olla más grande creo que voy a los voy a colocar creo que si sí, tal vez me pueden caber porque en esa olla pues bueno casi me caben casi me caben 100 tamales pero estos tamales como son pequeños pienso de que sí podrían llegar a caber y cuando me caben 100 tamales eh, los tamales son algo grandes ok bueno Que por aquí tenemos nuestra tamalera en esta pues bueno son, es lograda la puesta a la estufa esta es nuestra tamalera pero bueno, okay, la voy a enjuagar un poco solo que acá yo pues, bueno, no, no me cabe para poderla enjuagar ahí tengo que enjuagarla aquí afuera Está limpia, la tenía ahí guardada, pero no es malo pegarle una pequeña limpieza. Y esta huella, pues bueno, la tengo cuando tengo visitas, este, para prepararlos ahí alguna sopa o, o también para prepararlos ahí los tamales. Oh, es que bueno que ya regresó, amiga. Muchas gracias. Ok, ya esto, pues, para que no se te queme la olla, si le agregas solo, si le agregas solo, eh, le pones hojas abajo, este, con el con lo caliente de la estufa este, se le quema se le quema el fondo el fondo de la olla es bueno ponerle este papel de aluminio al fondo man. no se te quema esto es una muy buena opción mira a mí ante, anteriormente quiero ver la olla se me tomó como dos veces porque bueno no se me había ocurrido ponerle aluminio Por eso, si tú le agregas aluminio, eso evita que se pequeñe. Bueno me sobraron unos pedacitos de hoja Se los puedo agregar al lado de abajo Para que queden, queden cubiertos También Me sobraron unos pedacitos Casi cabal me salió toda la hoja Que yo tenía cortada mira Me sobraron estos cuatro o 5 pedacitos De ahí el resto pues todo Todo fue que me salió cabalito Ahí todo pues ya Puro tanteo Ok, vamos a los agre, vamos a ponerlos en nuestra olla. Ok, vamos a ver cuántos nos salieron. Vaya, Llevamos uno, dos. Y los vamos a poner bien arreglados, bien ordenados para, para que nos quepan todos. Vamos a ver si los caben todos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.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 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Tenemos 48 solo de carne, 48 con carne y tenemos el tenemos el resto de okay, miren ahí están Les dijimos 48 ok ahí para para chequear para saber cuáles son los de vegetales y cuáles son los de carne vamos a poner esta seña pedimos 48. Okay. Porque okay, llevamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, ok, mire cuánto, cómo nos quedó en otra olla, nos quedó cabalita, mire cómo nos ha quedado cabalito, como para poderle poner una tapadera, pero lo que yo, lo que yo voy a hacer, pues bueno, no le voy a poner tapadera, yo lo que voy a hacer, lo voy a, oh bien, aguanta la tapadera, Queda acabar por la, la tapadera. A veces, en muchas ocasiones, pues lo dejo con copete. Y cuando lo dejo así con, con muchos por arriba, lo que yo hago pues envolverlos con. Amarrarlos con una bolsa plástica a que el aire no lo pueda sa salir por afuera. A que lo cubra muy bien. Y eso hace de que se te cocinen más fácil, más rápido los tamales. Ok. Venimos y le vamos a agregar el agua. O muchas gracias, amiga Mari. Muy buenas tardes para todos. Y esto, pues, por ahí dentro de una hora los tenemos listos. Puede decir que ahorita, pues bueno, tenemos las 8. Yo acá tengo las 8 en punto. Por ahí tipo 9. Digamos, para las 9 y 15 les voy, bajando, les voy apagando el fuego y quedarán listos. A ver y la y la clave por los tamales pues bueno tienes que tentarle acá cuando si tú lo tientas ya el agua con la punta de los dedos esa pues bueno es la medida perfecta para porque cuando están hirviendo no hay problema de decir que se va a soltar el agua para arriba vamos a dejarlo un poquito más arriba No, no queda. Creo que voy a tener que agarrar con este guacal para que, para poder echar adentro a la olla. Mm, con qué? me quedó un poco más llena Ok, así será. A esto, pues bueno, como lo voy a tapar con la tapadera, no, no va a ser necesario que lo tape con lo cubra con plástico. Lo que voy a hacer, pues le voy a poner unas capas de papel de esto. Luego después le voy a poner la, la tapadera que de, de esta olla. Y esto evita de que el vapor se le salga muy fácil. Tenemos ahí, ahorita, pues lo que vamos a poner va a ser la tapadera. Vamos a ver si esta va a ser. Ya, yeah, creo que sí. Tengo bien limpias ahí. Mm, no, creo que no va a ser la tapadera de esta. Yo creo. Voy a chequear. Tengo varias que son de la, de la, casi la misma medida. Bueno, pero le vamos a dejar esa, la primera. Porque no es bueno que queden, que queden presionados por lo mismo de que. Pero yo lo que quiero pues es que se cocinen rápido, creo que mejor lo voy a poner con el papel de aluminio. No, el, el, la bolsa plástica. Quiero que se cocinen rápido. Lo que hago, pues bueno, le amarro acá por la oreja de la olla. Yo quiero pues, que se cocinen súper rápido y que y que el vapor sea muy aprovechado para que no se le escape tan fácil ahí está acá pues bueno en la punta acá lo que hago le corto la otra oreja de la, de la bolsa y se lo amarro en la en la oreja de la olla y se lo soco aquí por, la, por los costados de esta orilla de acá y ahí lo tenemos y esto para que no se sople lo que yo hago, le hago un nudo por acá. Para que esto, pues, bueno, quede asentado. Ok, mira. Quedó. Muy fabuloso y quedó, pues, bueno, muy genial. ¿no? Ahorita, pues, si tú quieres, le pones la tapadera. Ok. Ahí está ready ya. Y lo voy a poner a fuego alto. Okay, vamos a mostrarlo por allá de la estufa. Ahí está. Lo ponemos a fuego alto. Luego, pues cuando ya esté. Ya empiece a hervir. Le bajamos el fuego. No, no que quede bajo. Bajo por completo, si no pues lo podemos entre medio Y así es como los tamales se van a ir cocinando ya con el vapor fuerte Que ya están cerrado adentro en la olla Y el plástico no deja que, que tire mucha agua para el suelo para, o Para la cocina, para la estufa Y el aire que está dentro del vapor Ese pues se aprovecha, no, no se escapa para nada Y más pues bueno, tiene la tapadera por arriba Y eso pues le va a ayudar mucho también Ok, ahorita pues lo que voy a hacer ya este va a ser lavar lavar estas ollas estas ollas y, y a ahí desalojando ya acá porque bueno eso saben que cuando se hacen tamales se, lo que lo que sobran y hacen falta son más platos <ríe> más ollas ya ready Daniel ahorita pues bueno lo que voy a hacer pues bueno va a ser ya lavar todo esto chemita bienvenida amiga muy bienvenida llegó a tiempo para que me ayude a lavar las ollas mira <ríe> Ahorita es muy bueno, vamos a limpiar todo esto, a desalojar ya para que tener más campo porque como ven pues miren, no me complico mucho, mi cocina es bien pequeñita, súper pequeña, pero no me complico. Yo siento pues que bueno menos me atraso también, porque lo que voy este, lo que voy usando y me va saliendo sucio lo voy lavando. eso lo voy lavando y al final pues cuando ya hace este, y voy dejando lo más importante lo más interesante lo que voy usando de ahí que al final al final cuando ya vengo terminando de hacer todo ya casi todo pues lo llevo listo solo me he quedado con lo más importante youtube do life. Ok, ahorita pues... A ah, la limpieza se ha dicho. Yo soy muy bueno para trabajar en restaurantes, restaurante pues, de lava plato. ¿eh? <ríe> Esta es una de las cosas que, bueno, porque no a muchos les gusta. A eso les gusta cocinar, pero menos limpiar. <ríe> y son cosas que van incluidas en el mismo paquete. ahí dice, hola, canta una, <ríe> no amiga, no nací para eso, ahí sí, ahí sí le quedé mal. Creo que cuando, cuando los artistas nacieron con ese talento, bueno, cuando ellos fueron a reclamar ese talento, yo ya no alcancé a llegar, yo era uno de los, de los últimos que iba a nacer. y así es que a mí, pues, lo que hicieron pues, fue devolverle Lo que hicieron fue devolverme, decirme no, mira, tú ya no llegaste a tiempo. Ahora, pues bueno, regresa otro otro día. Eso me dijeron. Así es que yo para cantar ahí si sí no sirvo. Así es que yo, pues bueno, no no sirvo para llevar la serenata. Maravillosa, bienvenida. ¿Cómo ha estado tu día? Muchas gracias por pasar a saludarnos. Así es que vino al en el momento que yo la necesitaba de venirme a ayudar a lavárselo la olla, de venirme a ayudar a lavar el sartén. Gracias amigos por acompañarme. ¿Qué es maravillosa? Acepta la propuesta. Así es que vino en el, en el momento que necesitamos a Mr. Cream. Aquí va a ser Miss Cream. Emanuel, bienvenido. ¿Cómo ha estado su día, amigo? Muchas gracias por pasar a saludarnos. Muy bienvenido a la cocina. Sí, amigo, muchas gracias, muchas gracias, amigo Manuel. Se le agradezco muchísimo. Así es que ahorita está lo mejor de la fiesta, miren, lo la hora de la alborada con otros, nuestros instrumentos, y ahí lo tenemos. Y bueno, y aquí no ha pasado nada. Cómo vamos haciendo la limpieza ya hasta ya cerrar nuestro changarro, miren. Qué bueno, amigo Emanuel, eso me da mucho gusto. Menos mal que así como es de pequeña la cocina, este más fácil para limpiar todavía. Porque entre más grande la cocina, pues bueno, creo que más regadera, más regadera de cosas uno hace. Disfruta regando más cosas todavía. Entre más caben, más espacio uno quisiera. Estoy así. chistosa chistosa maravilla al caso que ni quería eh. ve que ya le sabe ya le sabe la, la astucia al chavo Amiga, amiga Miriam, aquí es súper rápido, eh. mira, aquí tenemos quien no ha pasado nada, mira. Y es así de rápido, creo que entre más, entre más pequeña es la cocina, mira, más rápido para limpieza. Y este, y sabes una cosa de que a veces uno dice que la cocina, pues este, entre más grande se puede tener más ordenada porque hay más espacio para poder guardar las cosas. Pero fíjate que a veces, a veces creo que es mentira, porque entre más grande es una cocina, más cosas tú ocupas y más regadera tú haces. Y las horas de las horas tienes, tienes una regadera de cosas que al final pues te pasas ahí tiempo y tiempo para, para por de querer limpiar. Es más el tiempo que te tardas, pero también así es una regadera de cosas que, que se hacen. En cambio acá mira yo, llevo todo avanzado. Lo voy llevo nada más que este, lo más. Lo más básico llevo usando de ahí el resto de cosas. Me voy deshaciendo de ellas y ya guardándolas. Espero se vea, se, se, se vea bien la imagen todavía, porque bueno ya se me oscuro. Ah, con mucho gusto, claro, voy a traérmela ya. Sé que bueno, cuando yo ya termine de cocinar, ya quiero su cocina por acá. <risa> Ahorita, bueno, seguimos acá lavando, mira, que también lo hacemos ahí eh, de lavandero, mira. No importa, esa cucaracha aquí la hacemos sopa también. Buenas noches, amiga Marley, Muy bienvenida, muchas gracias. Sí, este, ¿sabes? Una cocina, que pues, bueno, puede ser pequeñita pequeñita pero si tú pues la ordena bueno la limpia porque de ordenar pues este de ordenar a veces pues no hay campo donde guardar las cosas eso es muy cierto porque yo tengo tantas cosas que ya al final pues yo no hay donde, donde colocarlas y a través de eso a través de eso pues me voy quedando nada más con las cosas más básicas a veces en la tienda yo veo muchas cosas bonitas que digo estas cosas yo las necesito pero no me las llevo porque no, la, no tengo campo donde guardarlas este, y a veces y en una cocina grande tú tienes cosas que ni porque siquiera uno las usa solo por tenerlas por estarlas viendo y no se usan para nada. Y en cambio, en una cocina pequeña este, se tiene lo básico. Bueno, en mi persona, en mi persona, es mi, mi manera de pensar. No sé, todos tenemos una manera diferente de pensar y de ver las cosas. Este trapo, pues bueno, no me sirve, pero ahí lo tengo para poner siempre en la tabla. Y, este, y cuando estoy comiendo, pues bueno, meto la cabeza aquí y me la pongo este de babero. ¿eh? <risa> lo pongo de bavero para que no, no chorrearme ok miren como ven aquí no ha pasado nada esto pues bueno fue así de fácil ¿no? y hasta se me hizo oscuro miren y ahorita pues ya no me veo <ríe> ahorita ya no me veo miren Y es así de fácil. Dice alguien que me que me diga que cocino, dice el chef, él no me, no me quiere decir, dice, yo decía, hace poco. Es que todo se trata de una sorpresa, porque si hoy me dice, hoy le digo, este mira, cociné tal cosa voy a decir, wow, pues ya, ya me la sé, ya, es cosa, ya, no, ya no es cosas nuevas, esa receta ya la vi en muchas ocasiones. <risas> Menos espacio, más fácil de limpiar, dice, es lo, lo que digo, dice. Sí, es muy cierto. Sopa de cucarachas, no, me están sabrosas las cucarachas. Mira, y así tú te quieres deshacer de ellas cuando hay muchos que las desean. Bueno, vamos a ir encendiendo acá en este aire. Bueno, cuando termine ese libro, veré el video y, ese, y allí me entregué. Me enteraré de qué cocinaste. ¿Verdad que sí? Ya en esa olla, pues, está en la olla de, esa es la olla de los secretos. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado en este, en este directo. Se les agradece y se les aprecia muchísimo. no fue fácil de, de pasar el tiempo pero lo logramos, así es como matamos el día, el día de hoy mira y lo disfrutamos y, y espero pues que, que lo hayan disfrutado ustedes también, muchísimas gracias, muchas gracias por haberme acompañado, se les agradece muchísimo, este... y bueno pues amigos, sin nada más que decirles, se los agradezco muchísimo de corazón, y mi mejor deseo es que tengan una muy linda noche y donde sea que se encuentren, que Dios me los cuide y me los proteja siempre. Bueno, pues amigos, creo que los voy a dejar ya. Muchísimas gracias y bueno, pues que tengan todos una feliz noche. Bye, bye.